abierto la pureza del espíritu de hielo, mis mandíbulas mastican a los débiles de alma. Espíritus en pena que vagan sin rumbo alguno recogidos en mi báculo, como luces que brillan en mis ojos cuando observo alguna presa. Es mi tironía colorada la que censar de la tierra, la tierra se seca. Solo en mi jardín crece las magnolias que anhela tu cuerpo frágil. Cornametas astilladas en punta crecen en mi frente, las puertas del éter se abren por temor al cierre. Por temor a la embestida, purifico las tierras, purgo las mentes, descubro las joyas escondidas y mal cuidadas, talismán de algún inepto o de alguna bruja incompetente. La visión se arraiga en mis venas, las envuelve con la piel de los ángeles encerrados en mi tumba. La malevolencia y la magia negra secan las retinas ácidas del sucio pulgo. Opulencia y mentiras. Opulencia y mentiras. Manipulaciones por el simple placer de manipular. Cambiar mi rostro para que creas que soy tu vida, y lo soy. La vida y la muerte son lo mismo. Soy tu vida. La recolecto en mi cantimplora y la tomo como quien bebe la ambrosía de los dioses. Te veo secarte, te veo hacerte viejo. Y no me voy a ir sin darte un beso en la frente. Te quiero y gracias, te amo. Muchas gracias. Quisiera hacerte bien, pero como estoy negro por dentro, soy desgracias. Pero ya va a pasar la eternidad me atemoriza y me consuela, yo no quiero ser malvado, soy caprichoso y soy goloso y soy perfidia, pero quisiera ser un lobo, una putardilla, un pájaro, un halcón, un buitre, quisiera ser la luz de Sagitario, absorberme en el salitre, purificaré mis almas sucias, voy a purgar mis entrañas y remover las imperfecciones, voy a alcanzar el oro a través de olvidar la misión. el poder que el oro me proporciona, el día que consiga hacerme uno con el uno y mi frente brille en un color verdoso como el musgo, volveré Bajaré de los montes, conocedor de la verdad que me transmite estar solo. Levanto el peso de mis barras, usando tan solo un músculo que me separa. De lo que hablan las malas lenguas con saliva de balas apunten a la cara que mi espalda es blindada, no hay drama, cortando ramas con katanas afiladas, soy un samurai con intenciones de un mara, tatuado la cara llevando dos tagas, con una corto mirada y la otra que me separa del resto. Sin un puesto, no sé de dónde soy, pero sí si a dónde pertenezco. Estoy haciendo lo que me merezco, por supuesto. Quemando la garganta y haciendo sonar fresco Mis gestos son de voluntad De hacer lo que me gusta y sin tener que hablar de más De no aparentar, de ser real Si no me la creo yo, Que espero de los demás? Ajá, toma papá yeah. Yeah. Bienvenido a mi noche de gala La función regalo, una no puesta en escena armada Para interpretar la trama Adrenalina en cada esquina, alas, dos de la madrugada donde reestreno esta sala. Abran las alas, emprendan vuelo. Con la constancia nato, quieren tocar el cielo. Tomando esto en serio, entre mono y estéreo. El SLS en el área, haciéndola como se debe, el perro. Todo sacrificio desde el inicio, haciéndose de abajo, bancando los gajes del oficio. Primar mi beneficio para cerrarte el orificio. A mí no me cambian los equilópcios ni los solticios, el compromiso es con el papel, me ciencia, mi energía y mi ser, hip hop en la piel, hip hop en la sangre, hip hop, me, me logro convencer, abrir telón, estreno y mi que con la participación estelar de la caldera es cuadrón. Escuadrón. Oh, yeah. Arriba en el cielo me cuida un ángel, abajo en la tierra me cuida un bate, haciendo home run, me ganó la base, me visto visto yo si tengo clase. I know we're strapping, I'm blowing heavy. All my team's really top already. Got a whip us like we're the Navy. 6 a.m. con mi puppy baby, vino, Japan, a mí dame vino ya Bombay. lo are hosts working on the desk, yo quiero 500, no alcanzan 100. horneros, jaguares, ballenas, 100. Quiero el arco iris en mi bolsillo, rolé presidente con mucho brillo. Yo yo nunca traiciono yo siempre aviso a ti yo el táctil si caigo al piso, cago al piso. voy la mente a base de recuerdos sabiendo que el tiempo no digna parar. Si varios cayeron por ese camino no me determino y vuelvo a comenzar. Usar la conciencia para camuflarme entre lo malo y lo bueno del Xinjiang. Ellos se piensan que van cuesta arriba pero en la movida es todo un zigzag. ¿Viste mis alas? Las arrancaron y no me importó porque sé caminar. Disfruto con ganas cada segundo y te juro que apunto a tener mi lugar. Todos los llantos se juntan en mares. Solo los blandos no tienen modales. Y no sé qué tan Ocupan de mi bando si siguen buscando en el bardo señales. Las opiniones se chocan bastante. Todo depende de lo fuerte que vuelvas. Las opiniones son muy importantes. De ellas depende de lo fuerte que vuelvas. Los falsos son como llenas con hambre. Porque nunca van a cerrar la boca. Las decisiones te vuelven más grande, Si cada uno aguanta lo que le toca.